Call of Duty, juego esta noche algún Modern Warfare, wow, o Black Ops. He de pensarlo, reflexionarlo y llegar a una sola conclusión. Yeah. Ah. En el Modern Warfare 1 juego a zancotirador, pero existe el titán y no los mata ni Dios. También existe el martirio Como una maldita perk Y todo el mundo la lleva Porque te carga Llega los of Duty, juego esta noche sea rumbo del Modern Warfare 2, aquí cosa mogollón, porque la gente es muy cerda y usa camaleón Con el peligro cercano, para matar mucho más, y sin las rachas de baja se sacan La nuclear, la, la nuclear, la, la nuclear, consiguen sacarse, la nuclear Checa los y juego esta noche al humo del Warfar, wow, o wow. Black Ops He de pensarlo, reflexionarlo y llegar a una sola conclusión En el Black Ops todos con fantasma, también segunda oportunidad Model Warfare 3 que si empiezo con este no acabo en un mes Porque está lleno de mierda Y hay camper siempre huevos Las duales más que jamás veréis La mano del muerto y la última batalla Las rachas de muerte que ayudan a los mantas Asesino, ojo ciego y tirador Tres ventajas que las usa todo Dios El radar portátil y la Game Boy Advance Accesorios que todo mango llevará Luego están los respawns negativos que hay Ya que siempre te respawnarán detrás Tú juegas a Modern Warfare 3 Mientras Robert Rowling se descojona de ti Haciendo el peor Call of Duty que ha asistido y forrándose con como... No, un puto que divino, divino. Útil juego esta noche algún del War, War, War, War, Black Ops He de pensarlo, reflexionarlo Y llegar a una sola conclusión Al final me voy a hablar con dos, Que aún no lo he probado yo Espero que sea mucho mejor otro Carlos putin anterior Que caro Putin. Lexi te gustó, favorito si mola mogollón Y no te olvides de la suscripción Dale aquí si quieres los os de su olvido anterior Sé que algún día volverás aquí Y tú querrás darle a suscribir Bienvenidos al canal de Red Music y Sets